Hoy es sábado 27 creo. Toma marzo en tu caso. Estamos en mi casa. Yo este soy yo, Juan David, Escobar. Eh, llegó la hora del planeta. Eso dicen pues. Vamos a apagar las luces una hora. Vamos a apagar las luces de fuera. Vamos a apagar las luces de la cocina. Caliente agua panela. Bueno, en fin. Porque se vale ahorita calentar. Por aquí está el gato. Gato, una hora el planeta pues. Por aquí tengo una vela, dos velas, celular, ya es diferente la otra vez, de pronto ahí te escucho la final de Futsala <coughs> y tengo diario de Che Guevara <coughs> para leer, siendo frío. Las 8 y 30, último trino, como pueden ver porque la cámara está sobreexpuesta. Mostrinos, ahora el planeta, apaguemos la vuelta, desconecto todo. Diario del Che en Bolivia Se pojo el Che también, pues como lo necesario Lo que todo el mundo sabe Documentos gráficos Vamos a tratar de leer Con su madre en Bosque de Palermo Fotografía tomada en septiembre de 1928 Cuando el Che tenía dos meses No sé, sí, era de la familia acomodada. Y bueno, leer este libro los próximos días. Para descubrir un mito mal de nuestra... Latinoamérica. Hora del planeta. Suenan los perros por allá, en el fondo. Última cosita, a ver cómo está el panorama por este Carmen ahora quien apagó la luz que no la apagó una sinfonía de rayos al fondo cielo sí, estrellado, lástima que la cámara no lo pueda ver eh, el sonido areal de música parrandera, carrilera eso es, minuto 10 segundos de rayos, centellas